Hola, mix. Soy em dic Joan Borras y soy un apasionado del BTT amb Alforges, de la montaña y del video reportaje. Como persona inquieta que soy, me agrada marcar -me fites on empujar realitzar realizar mis sueños. Es por eso que hoy os voy a presentar nuevos proyectos esportiu solidari de serralada en serralada en BTT, donde pretendemos creuar amb la nueva bicicleta, las alforjas y las nuevas cámaras de vídeo, todas las serralades de la península ibérica. De hecho, este proyecto comenzó en el 2012 a la travesa de los Pirineos y el reportaje entre dos mares. En el 2013, amb la travesa de la Serralada Cantábrica y el reportaje Cantábrica-BTT Amalforjas. Y en el 2014, amb la travesa del Sistema Ibérico y el reportaje Alforges y Pedals. Las meves pedaladas no només servirán para creuar una distancia, sino que a mes servirán para recaudar un euro por kilómetro recorregut para la ONG Acción contra el Hambre. Mientras nosotros a terme termo el nuestro día a día, un de cada 12 en salmón món patea de desnutrición aguda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 Et convido a formar part de projecte esportiu solidari, fent la teva donació o fent-li el de difusión. Junts podem.